Bueno, pues eh, buenas tardes a, a todos y a todas y vamos a, a la siguiente sesión del curso sobre el laicismo eh, dedicada a derechos del menor en la escuela y a la carta de laicidad escolar que nos va a impartir el compañero Fermín Rodríguez y bueno, Fermín, tengo que decir una, una, una cuestión muy personal, yo tomé contacto con Europa Laica después de escuchar una charla de Fermín, que fue en el Congreso de los Diputados, en un local que hay enfrente, en la Carrera San Jerónimo, una jornada laicista que hubo, y la verdad es que me, me encantó su intervención, porque bueno, ya lo habréis oído algunos más, como es una persona que se expresa muy claramente, y, y bueno, pues esta es la cuestión. Eh, es profesor de filosofía, jubilado ya, y compañero de Europa Laica desde los inicios de Europa Laica. Ha coordinado varios años el grupo de educación y, y, y bueno, dejó la coordinación de ese grupo para dedicarse a otras tareas. Y entre, entre ellas, pues tiene ya en el horno un libro sobre filosofía de la ciencia, más o menos, contingencia y evoluc evolución. Dos puntos, la contingencia como posibilidad de la evolución. Así que, pues, eh, breves las presentaciones, que es lo mejor, para no quitar tiempo al ponente. Así que, Fermín, cuando quieras y muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Eh, ya llevamos dos sesiones anteriores. Javier Sáraba, el filósofo reconocido, pues hizo hincapié en qué significa el principio de y la radicalidad del principio de libertad de conciencia y, y el derecho que además tiene que estar unido al derecho a la expresión no simplemente quedarse uno con sus propios pensamientos pero quedábamos en que un derecho si no es reconocido legalmente y si no es garantizado de manera efectiva pues puede quedarse bueno en un mero deseo ¿no? y, y bueno de, de los derechos incluso proclamados a los hechos, pues hay mucha diferencia. La segunda conferencia, Juan Picó, pues desmenuzó lo que el peso, la losa que significa para el laicismo en este país, en este estado, el mantenimiento de, las, de los acuerdos con el Vaticano. Y yo creo que en este caso hay que ser muy serios, ¿no? Oímos discutir, sobre en plano minimalista si estamos en una democracia completa incompleta y bueno eh, la democracia no es un, un rótulo que uno se pone o que se autoproclama no es es la realidad de, de los derechos su realización y garantía y un estado será más o menos democrático si se si efectivamente esos derechos eh, han sido ido más o menos Delimitándose, y describiendo y, y formulando a lo largo de una larga historia para su conquista, pues son efectivos. Y en ese sentido, eh, sinceramente, hay que decir que el Estado español es, es bastante deficitario en democracia, porque el problema de la laicidad no es eh, algo adjetivo o secundario, ¿no? Porque vamos normalizando por el hecho de que no lo es, de que la laicidad está ausente, de que no es una preocupación de que nunca está al día, pues vamos normalizando algo que, sin embargo, repugna a lo que es un Estado que se proclama de democrático y de derecho. Y, y vuelvo, yo creo que en ese sentido, eh, bueno, pues es que aquí, tanto en la Constitución, que aunque se diga que es Estado confesional, como en sus apartados que se dedican a la educación, como en los desarrollos legislativos, pues evidentemente no hay garantías ni de un Estado laico y menos de algo que es muy importante, que es la laicidad de la escuela, entendiendo por escuela el conjunto del sistema educativo. Eh, voy a intentar… Eh, bueno, hay una cuestión que yo creo que resumía una frase, que se la eh, lo recogí en un libro un antiguo compañero de cuando empezamos a la reconstrucción de la, la UGT de enseñanza, que en esos comienzos estaba yo también. Eh, que era una frase que es «La educación laica no es una opción entre otras, es el método educativo específico de la democracia». Eh, luego, bueno, eh, estos compañeros que, que se integraron y que este hombre fue a incluso Fontanero de la Moncloa, se olvidaron de esa reivindicación que teníamos tan clara eh, en aquellos primeros momentos. Bueno, pues yo voy a poner un pequeño guión para que sepamos de qué quiero hablar y tratando de restringirme al máximo porque sobre este tema se puede hablar mucho y largo pero Pedro, si pones lo que pone sí, es dentro de los archivos de, sí. de Word si se puede compartir para que los a compañeros ver, ver. y compañeras sí, perdona, perdona, perdona sí, sí vamos a ver a ver si sí. si no explico de mi voz y punto. A ver, a compartir la pantalla. Cero. Creo que es este. Sí. Está. Sí. Vale. Perfecto. perfecto. Muy bien. Bueno, pues este es el título de la, de la charla y bueno, pues la divido en dos partes. Primero los derechos universales que confluyen en la escuela, que es la educación el derecho a la educación y el derecho a la libertad de conciencia de los propios alumnos. Y una segunda parte, que será la defensa por la escuela pública y laica, que lleva desarrollando, pues, además, como uno de sus elementos centrales, Europa Laica desde su fundación, con otra gente, con otras campañas que han sido compartidas con bastantes organizaciones, colectivos de la enseñanza. Entonces, en la primera parte haremos un breve repaso, el proceso histórico de esa conquista, porque es muy importante, ¿no? Que ya digo, estamos normalizando, eh, bueno, eh, situaciones que son realmente antidemocráticas y derechos incluso que se han conquistado, hoy sabemos que pueden estar en peligro de desaparecer. Y de hecho están desapareciendo en muchos países y en otros, pues ni hemos llegado a asentar. Entonces, hacer una referencia a qué legislación hay actuar a nivel internacional, de protección de la infancia y, por tanto, de su derecho a la educación y a la libertad de conciencia. Y, bueno, ver que, como pongo ahí, del derecho a los hechos y, sobre todo, en el Estado español, cuál es la situación de la laicidad o no laicidad en el marco escolar. La segunda parte pues, sería esta batalla, que, que bueno, es larga, pero que, que habrá que prolongarla en el futuro, porque no hay visos en lo inmediato de que eso realmente suceda. Y en ese sentido, primero hay que armarse eh, ideológicamente cuáles son los fundamentos democráticos de la laicidad escolar. La lucha por, de Europa laica, las campañas que ha llevado adelante y, finalmente, pues, eh, la Carta de la Laicidad, que eh, bueno, pues es uno de los documentos de Europa laica, en la que se especifica exactamente cuáles son las reivindicaciones que eh, en el marco escolar queremos para que sea una escuela pública y laica. Así que, pues, si te parece, ya eh, dejamos eh, una vez presentado. Eh, hay que tener en cuenta que, si es importante dentro de un Estado laico que todas sus instituciones lo sean, eh, en el marco escolar, precisamente porque estamos hablando, de niños y niñas de la infancia en la que todavía están en formación y por tanto más vulnerables, están en formación de su propia conciencia y que además, como diremos esa formación en la conciencia en la libertad de conciencia solo es posible en una educación de, en la libertad de la conciencia bueno pues eh, confluye, es más importante porque además confluyen esos dos derechos esos dos derechos universales que bueno, están reconocidos en todas las ...en todos los tratados eh, y declaraciones de derechos... ...el derecho a la educación universal... ...y el derecho a la libertad de enseñar El derecho a la educación... ...bueno, eh, hay que distinguir... Eh, ...hay una educación que es la socialización... ...que siempre ha existido desde que somos humanidad... ...y es la transmisión cultural... ...y por tanto la socialización de los niños, las niñas... ...en, en la propia cultura, en la transmisión de los conocimientos... Pero eh, la institución escuela, eh, pues aparece bastante más tarde, ¿no? Eh, sí, mire, ¿Proyecto la...? Tú dime cuándo proyecto. No, no, no sí sé si te lo digo. Te... momento no, bueno, hasta que no perdón. vayamos a la legislación de derechos humanos, pero, no hace falta nada. ¿no? Eh, a ver, brevemente, porque es muy larga la historia, pero primero los saberes están siempre monopolizados por el propio poder, como pasa en Egipto, con la casta sacerdotal... Eh, en Grecia, que bueno, pues es el inicio de la democracia, Platón plantea que, bueno, que sí, que es una competencia del Estado, pero solo para los gobernantes, para la clase gobernante. Aristóteles supone un paso importante porque dice que, que además de competencia del Estado, debe extenderse a todos los ciudadanos. Porque dice que si todos los ciudadanos, será también <ríe> muy restringido en cuanto a personas que tenían ese título, pero si tienen el derecho a participar... La isagoría, el derecho a tomar la palabra en la asamblea, a hacer propuestas y que se voten, pues tiene que haber, educarse esa virtud cívica, esa capacidad de participar, de entender, de ser políticos, políticos, y no idiotes, que son, creo que también los acusaba aquellos que se preocupan solo de lo propio y no de lo común. Pero, eh, tanto en Grecia como en Roma, la, la enseñanza en realidad quedó en manos privadas y solo para las clases privilegiadas. Cuando el imperio pasa a tener la religión de estado del cristianismo, con Constantino y sobre todo ya con Teodosio, pues evidentemente cede el control ideológico de la educación a la Iglesia y a sus propias instituciones, durante muchos años. También pasa en el Islam, en el Islam eh, también es otro estado teocrático en la que la UNMA, eh, es la sociedad política, eh, religiosa y moral a todos los niveles, y por la sangre, por tanto, son eh, tanto los estados cristianos como islámicos a lo largo de la Edad Media, son monopolio eh, en cuanto a la formación de las ideas y las convicciones de las autoridades religiosas. Será precisamente con la crisis del propio cristianismo, la reforma protestante, cuando empezará a decirse bueno que eh, habrá que, eh, precisamente después de las grandes guerras de religión, en la que bueno, se empieza a decir que la conciencia es algo íntimo y que está por encima de cualquier autoridad. ¿no? Y, bueno, pues habrá todo un proceso eh, eh, a lo largo de lo que fue, eh, bueno, la Ilustración antes, ya en el Renacimiento, pues Maquiavelo también planteara que una cosa es el terreno y el espacio político y otro el religioso y que hay que separarlos. Y, bueno, pues se irá abriendo paso hasta que, mmm, bueno, Loque, otro de los filósofos, diría que, para evitar esos conflictos tremendos y además que asolaron a Europa, que el Estado no entra en las conciencias, pero que, en personales, pero que los individuos no pretendan que sus propias creencias y convicciones se hagan estándar y sean obligadas para todos los demás. Y bueno, pero sobre todo serán ya en las revoluciones liberales cuando en la declaración de los derechos del buen, del buen pueblo de Florida en Estados Unidos y en la Independencia y sobre todo en la de, en, con la revolución francesa y la declaración eh, de los derechos del hombre pues bueno se planteará que eh, el respeto ¿no? el respeto a cada quien que tenga las creencias separación del Estado de la Iglesia y eh, además que la educación se convierte en un derecho de todos los ciudadanos y que su garantía tiene que ser el Estado, precisamente para que sea universal e igualitaria. Fundamentalmente quien de esas actividades fue Condorcet. Sabemos que no fue tan igualitaria y tan universal los derechos, porque quedaron excluidas, por ejemplo, las mujeres, y en el folletito que, que tú, Pedro, has hecho sobre la historia de los derechos humanos, pues haces un, un recordatorio de Olimp, de Gus, ¿no?, que, también dice, pues hay una declaración de los derechos de la mujer. La guillotinaron. No por de, ojo, ¿eh? no fue por la proclamación de los derechos de la mujer, sino por apoyar y defender eh, al rey eh, cuando lo acusaron de alta traición, ¿no? por ser una girondina que defendió al rey. Eh, el Estado español, eh, bueno, no quiere decir que en, en Francia, la, a pesar de esa declaración, la pelea por el laicismo en la escuela. Eh, cubre todo el siglo XIX y prácticamente hasta 1905 cuando hay bueno, pues la ley de separación del Estado eh, con el, impulsada por el socialista Lloré y otra gente eh, y, y a día de hoy aunque se habla de la excepción francesa como la más avanzada en el derecho de, de la laicidad eh, en la escuela bueno pues hay retrocesos en la propia Francia eh, eh, hoy en Francia hay ya un 20% de enseñanza privada religiosa subvencionada por el Estado. No llega a los niveles que en España, pero no se puede decir. Un paso importante, de todas maneras, es cuando eh, cada país tiene su historia y su pelea, eh, tanto por el laicismo del Estado como de la laicidad escolar. Pero bueno, pues eh, Y un punto de apoyo podemos tener cuando eso se, se plasma en la Declaración de Derechos Humanos, eh, que es declaración universal y que, bueno, pues lo fueron suscribiendo prácticamente todos los países, creo que el Vaticano todavía no. Y, y luego, pues en concreto, se desarrollará la, la declaración de derechos del niño, bueno, pues hoy por aquí le decimos de la infancia, y aún más en lo que, que fue en 1959, y luego en 1989 la Convención de Derechos del Niño, que es más amplia, y que bueno, sí podrías poner el, el número uno, que hacer un pequeño repaso a los derechos que son reconocidos en los tratados que obligan a nivel internacional. En la, si veis en la Declaración Universal de 1948, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y también la educación es un derecho universal que debe ser gratuita, al menos en el nivel elemental. Y tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, la, la educación en las libertades fundamentales, etcétera, y la tolerancia y la amistad. Hubo también una declaración específica eh, de la Asamblea General de la ONU en 1881, que es la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o convicciones. Bueno, eh, ahí eh, eh, habla que… El principio de no discriminación, de igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, y religión o convicciones, eh, debe ser respetado en todas partes. Eh, bueno, eh, no nos vamos a entretener mucho, bueno, pues dice que es por intolerancia y discriminación, se entiende las que están basadas en la religión o en las convicciones, que, y por tanto eh, hay que eliminar toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones. No puede haber ni discriminación ni privilegio para ninguna de las convicciones en el marco de un Estado eh, democrático. Y, y por tanto habla también de que, bueno, pero hay que tener en cuenta que tanto en la Declaración Universal de Derechos como en estas y en las de la infancia, eh, también metieron en manos los lobbies religiosos la Iglesia, no estuvo ajena Y siempre metió un problema. Si esos derechos, por ejemplo, a la educación y a la libertad de conciencia, es del niño o es de la familia. Y por parte de las iglesias siempre han dicho que es un derecho de los padres. Y de alguna manera, siempre en estas declaraciones de derechos viene un epígrafe en la que dice que se respeta el derecho de los padres a elegir la educación moral, etcétera, que quieren para sus hijos. El problema, bueno, los padres, aunque todo es, es cuestionable, en su casa en la familia, pero el problema es que quieren siempre introducirlo también en el marco de los sistemas educativos. Si subes para arriba la Declaración Universal de los Derechos del Niño, eh, Bueno, los niños deben ser protegidos de prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa de cualquier otra índole. Es una declaración que toca muchos aspectos, hubo algunos también específicos, por ejemplo la protección de, los, de la infancia en los conflictos bélicos, pero, bueno, quizá el punto de referencia fundamental es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Sus principios fundamentales, la no discriminación en cuanto a los mismos derechos, en, con independencia, religión, procedencia y ideas de los padres, ¿eh? y de la idea de los padres, que siempre debe prevalecer el interés superior del niño, en todo caso, que el derecho a la vida, de la supervivencia y el desarrollo de su propia personalidad es del niño. Y, bueno, es quizá la convención que, que, que está confirmada o ratificada por mayor número de países, 196, desde el principio. Y existe una comisión de los derechos del niño que ante la vulneración de esos derechos se pueda, eh, se pueda recurrir. Muy brevemente, eh, si subes, hay unos artículos fundamentales, que es el 14, que es el derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que hay que guiar al niño los tutores y padres en todo caso de modo conforme a la evolución de sus facultades, por tanto, el adoctrinamiento o la adscripción cuando el niño no tiene capacidad de razonar estaría rechazado. ¿Eh? Y que luego, pues que, eh, aunque eh, se habla luego después que las entidades privadas pueden crear instituciones de enseñanza, pero siempre dice que deben estar sujetas al respeto a esos principios que están eh, desde el, en, puestos en, en primer lugar. Bueno, puedes ya, si quieres quitar, porque, bueno, si alguien quiere eh, eh, ver un poco o, con más detención, pero que, bueno, pues ahí está, es, es quizá la declaración en la que están más claramente eh, formulados los derechos de, de, bueno, de protección de la infancia tanto en la escuela como en cualquier otro nivel, y que limita, aunque ya digo, vuelvo a insistir, que los lobbies religiosos siempre ponen el papel, o que la, el derecho fundamental de los padres eh, en la educación de los hijos siempre pone el límite de que eso siempre estará por encima de eso, el interés del niño, y es la protección, y en el caso de la educación, pues el de, respecto a su libre conciencia eh, yo creo que, sin embargo, eh, hay que ir que esos derechos, como tantos otros que están reconocidos eh, a nivel internacional, pues están muy lejos de ser respetados y desarrollados en los distintos países. Y en ese sentido, mmm, bueno, eh, no es en el caso del Estado español, pero en todos los países, aquí dentro de la educación se confluyen un montón de intereses. Es verdad que se dice que es un derecho universal, y universal quiere decir igual para todos, además, igual... Porque el control ideológico y el control económico... Pues por los, por los poderes y los sectores eh, sociales más eh, poderosos, pues siempre han querido intervenir y es muy difícil que sea digamos, la reminiscencia de todo un pasado del control en concreto de las confesiones religiosas pues se han resistido, no solamente aquí, ¿eh? Eh, hay muchas constituciones todavía en Europa que se declaran confesionales. ¿no? Y, eh, y bueno, porque se trata además, si es que se comparte también un mismo. Eh, ideal de, de sociedad, de valores democráticos a compartir. Y lo que estamos viendo es que incluso pues, está habiendo una regresión, una regresión en la que la privatización de los de sectores eh, públicos fundamentales, eh, para que un, un Estado mm, garantice esos derechos, tiene que desarrollar una serie de instituciones, por ejemplo, la salud pública, pues el derecho a pensión pública, un sistema de pensiones tanto la seguridad y también la institución propia del derecho a la universal en la educación, en igualdad de condiciones, debe ser la institución de un sistema educativo público, es decir, la escuela pública. Y sin embargo, y, sin embargo bueno, pues eso se ve interferido por, ya, por niveles muy altos de, de privatización, eh, ya digo, conquistas que las ha habido a lo largo de la historia en distintos países, bueno, eh, los derechos nunca están conquistados de una vez para siempre porque hay otros intereses. Y en el concreto, pues en, la, en el caso de la enseñanza, igual que en la sanidad, que estamos viendo las movilizaciones porque es muy grave el atentado que se está haciendo, en el caso de la enseñanza, bueno, en, en España el 33%, un tercio de ella está en manos privadas. De, de ¿no? y, y hay que reconocer, o sea, decir, eh, no puede haber igualdad sino que además impulsa aún más la desigualdad cuando tenemos un sistema educativo de tres redes. La pública, que cada vez se va deteriorando más, para justificar que aquellos sectores, clases sociales que puedan pagárselo, pues vayan a la privada. Privada, privada, para una serie de élites, y privada, concertada, pagada con fondos públicos y fundamentalmente de carácter religioso. Por tanto, hay que decirlo muy claro, la enseñanza en este país… Eh, no ha sido, no ha dado mm, prácticamente ningún paso. Aquí eh, siempre tuvimos un retraso histórico ¿eh? en el tema de la educación, hasta 1857, con la ley Moyano, no se plantea que eh, haya escuela para todos, elemental de tres años, y ni siquiera se llegó a, a realizar. Hasta 1900 no se creó un Ministerio de instrucción Pública que pague directamente a los maestros. Hasta entonces estaban pendientes lo que le pudieran pagar un ayuntamiento o entidades privadas. Y prácticamente hasta la Segunda República eh, no se hace cargo realmente eh, el Estado de crear los colegios, los centros educativos y además reclamar para sí eh, la competencia de la enseñanza. Guerra civil, dictadura franquista… Eh, la, la Sagrada Cruzada, en compensación eh, concordato con el Vaticano en 1953, la Iglesia se le da todo el control de la enseñanza a todos los niveles y prácticamente monopoliza la secundaria y, bueno, pues eh, se renueva cuando viene teóricamente la transición democrática, al mismo tiempo se renuevan los dos los acuerdos con el Vaticano, que ya digo, eh, estuvo analizando Juanjo el otro día, y yo no voy a entrar, pero está claro que eh, la, le da carta de legalidad a la Iglesia para intervenir en todos los niveles de, de la enseñanza. Incluso en su momento dice que, incluso donde no esté, deben siempre en toda enseñanza respetarse eh, los criterios morales cristianos. Eh, bueno, eh, es herencia. ...que no ha sido removida con la transición. Los acuerdos con el Vaticano, que muchos dicen son inconstitucionales... ...paralelos a la Constitución, ahí están, siguen... ...y no solamente eso, porque aparte, aunque ahí no hable de la subvención... ...pues luego habrá un desarrollo legal, por ejemplo la DULODEC... ...en la que eh, las subvenciones que tenían, bueno, eran así... ...no tenían una regulación clara, pues se eh, regulan con los conciertos... Y aunque se le exigen una serie de contrapartidas de que haya un régimen democrático en los centros eh, privados concertados pues bueno, ahí es lo que cada director quiere hacer. De hecho, no entran inspector y tal. Y mmm, aunque la enseñanza y el sistema es público y los colegios privados forman parte de ese sistema global y estarían obligados a los mismos principios de la, la identidad, pues bueno… Eh, acogiéndose a lo que llamaban el ideario propio o carácter propio de cada centro, pues, eh, por supuesto, esos centros son confesionales, son adoctrinadores, pero no solamente eso, sino que también en todo el sector público hay clase de religión, etcétera, etcétera. Y, bueno, eh, hay que entender que yo insisto siempre en esto, que el problema no es solamente la religión en la pública, que ya es grave, que la leicidad debería ser para todo el sistema educativo. Porque si estamos hablando de un derecho a la educación de los niños, que el sujeto de la educación son los niños, las niñas, ¿eh? Eh, y no los padres, pues evidentemente eh, eh, eso es de manera universal. Y los derechos universales no se pueden trocear ni fragmentar, ni valer para unos y no para otros. Yo creo que eso... Son principios que, bueno, pues cuando tenemos que discutir con gente que le parece normal, porque ha sido normal, que se dé religión, que se adoctrine religiosamente, a mismo, cuando no tienen capacidad todavía para ellos discriminar, tener un criterio propio sobre qué convicciones adoptar, pues eh, yo creo que, vamos, que, que está muy claro, que es un derecho para todos, para todos, si no, no sería universal y en condiciones de igualdad. Y en ese sentido yo creo que tenemos que la defensa de la escuela pública y laica, tenemos que rearmarnos, porque yo, sinceramente, cuando veo las discusiones políticas tertulianos incluso gente que bueno, se reclaman muy de la democracia, veo una debilidad tremenda en este punto. Cuando ya, de, ya digo, creo que es esencial para un Estado eh, democrático real. Y yo creo que es bueno insistir en los argumentos eh, democráticos que... Avalan esa exigencia de educación de escuela pública y laica. Una es muy elemental y es que, que el derecho universal solo puede ser garantizado por una institución del Estado, padre de suyo. Cualquier institución privada, aunque sea muy progresista, ¿no? bueno, pues eh, no tiene la obligación eh, de garantizar un derecho para todos, precisamente por su carácter privado. Incluso, pues, lo que fue en su momento ante la precariedad de la escuela pública, eh, el nacimiento de la, de la institución libre de enseñanza, que fue un, un gran avance, del sector más liberal y más democrático de la burguesía, bueno, pues solamente afectó y, con, bueno, y educó a una parte muy pequeña. Y aquí fue la Segunda República en la que los principios de la institución libre de enseñanza los generalizó para el conjunto de la ciudadanía. Y en ese sentido, eh, bueno, incluso eh, eh, no hace falta que sea gente muy, muy de izquierdas. El propio conde de Romanones, que fue también del de el primer Ministerio de Institución Pública, decía que un derecho universal como la educación no podía dejarse en manos privadas. Y de ahí que sea importante reclamar eso. Es la institución... En la escuela pública la que puede garantizar el derecho público de todos. Otro argumento democrático fundamental es que mmm, siempre se dice en todas las constituciones que no puede haber discriminación ni segregación respecto a, a esos derechos, en razón, ideas, religiosas, no religiosas, condiciones. Y eh, lo que es sagrante es que incluso en el marco escolar hay un momento en que a los niños los segregan, unos que se van a clase de religión, y a otros, bueno, no se sabe según las leyes educativas a dónde, ¿no? Y qué es lo que se le da como alternativa. Bueno, pues eso es una manera eh, física de, de segregar por convicciones, ¿no? Y en ese sentido eh, hay que insistir que la, la, la, enseñanza común, la enseñanza común no puede tener sesgos eh, ideológicos, eh, idearios. Y, y en ese sentido también es muy importante un tercer argumento que sería eh, que si hemos dicho que la libertad de conciencia es un derecho de los primeros derechos individuales democráticos alzado por los estados y es eh, bueno aún más para, un, para jóvenes y niños que están, en formación, que están en formación y que precisamente la como ya decía con con Dorset eh, la laicidad en la escuela es un instrumento de la república para generar república, para generar ciudadanos iguales con derechos iguales. Y por tanto la laicidad no simplemente es un derecho, se construye. ¿Y dónde se construye? En uno de los Se debe construir en muchos espacios, pero uno fundamental es la escuela, que es la que en principio pues es la institución que ampara a todos. Y finalmente, pues la definición de… Ah, bueno, ahí es muy importante insistir que… Hay que defender en ese sentido la independencia y autonomía del marco escolar y, y contra la injerencia de los padres, ni PIN parental ni, ni historias de este tipo. No podremos entrar en las casas y deberían educar los padres también en esa formación de criterio propio, de libertad, de juicio crítico, en vez de adoctrinarlos. pero no podemos entrar en las casas. Pero en la escuela eh, hay que tener muy claro, los padres pueden colaborar, evidentemente, exigiendo que el derecho la educación se realice en las mejores condiciones pero no tratar de ingerirse en que sus condiciones privadas y particulares sean eh, eh, bueno materia común o de una parte segregante. y por último eh, insistir en que eh, los fines propios por tanto de la escuela de la escuela pública y laica será dar esos instrumentos comunes a todos niños y niñas que es los saberes que se han ido conquistando, científicos, humanísticos, los valores reflejados en los propios derechos que también se han ido formulando y decimos que nos competen a todos y son universales, pero evidentemente eh, no en, en, lo que, eh, bueno, en lo que es particular o propio, que se respeta, pero no… Eh, y en ese sentido… Yo creo que es muy importante, y luego terminaré con esto, eh, bueno, eh, eso lo hemos reflejado siempre, y esto para que no os lo, lo leo, nosotros hemos dicho siempre que la escuela pública universal, gratuita, para que haya una discriminación social y laica, tal como se ha ido configurando, es la, eh, debe asegurar la educación de todos los ciudadanos en saberes y valores comunes, igualdad de condiciones, respeto a la libre eh, conciencia, de, de, y sobre todo específicamente del marco escolar, exclusión de todo adoctrinamiento religioso, todo índole particular dentro del currículo y de la escuela, y que eh, hay que entender que, que hay un cierto orden escolar, igual que hay un orden público, hay un orden escolar específico, en el que, eh, bueno, precisamente para evitar ese adoctrinamiento, se exige al profesorado que haga reserva de sus propias eh, opciones eh, ideológicas, precisamente, porque tiene una autoridad y cierto prestigio entre los alumnos, y a los alumnos respetándoles, bueno, pues que pueden manifestar sus libres eh, convicciones, piensan no religiosas, en ese marco, pero que tampoco haya una ostentación de símbolos y tal, y sobre todo que no vayan dirigidos al proselitismo y a la propaganda dentro del marco escolar. Es decir, que no es un espacio cualquiera como otro espacio público, es un espacio muy particular y fundamental. Y bueno, yo entraría en lo que ha sido la batalla de Europa laica por la laicidad escolar. Ahí sí que, bueno, eh, podrías poner el, la pantalla número dos, que es campaña por la escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. No fue idea de, original de Europa laica, ya fue una iniciativa. Eh, anterior de algunos eh, sindicatos de la enseñanza, tener en cuenta que, bueno, antes de la transición hubo ya un movimiento por la renovación pedagógica, eh, fue un referente la alternativa democrática de la enseñanza del Colegio de Licenciados y, por tanto, eh, bueno, este movimiento, aunque luego quedó cortocircuitado por la, los consensos que hemos dicho, ¿no? que mantuvieron toda una herencia de la época de la dictadura, sobre todo en la educación, por mantener y no tocar los privilegios de la Iglesia, pues bueno, fue una campaña que, que tuvo muchos colectivos, sindicatos, eh, partidos políticos, eh, desde el inicio, y por supuesto la, la tomó como propia desde el principio también europa Laica. Y bueno, eh, fundamentalmente, lo que se planteaba en estas campañas, que cada año se renovaban, era garantizar el, el imprescindible carácter laico que debe... Bueno, pero estoy leyendo ya que esta campaña, justamente que lo que estoy leyendo es que esta campaña, que ya digo, se fue renovando cada año, adecuándose a cada momento, cuando había elecciones se a las fuerzas políticas eh, para que lo hicieran suyo en sus programas. Algunos dijeron que sí, otros que sí, pero que nunca venía el momento, nunca era momento, nunca era momento. Pero bueno, hubo un momento cuando eh, se consiguió, todavía eran los últimos momentos de Rajoy, y en el febrero del 18 se consiguió, eh, con mucho esfuerzo, que por mayoría de grupos parlamentarios y de diputados en la Comisión de Educación, pues se adoptara una PNL, una propuesta no de ley, que, es, que instaba al, al… Bueno, creo que está ahí también, ¿no? pero eh, en grande era el Parlamento de diputados insta al Gobierno a, primero a garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial es decir del currículo y del ámbito escolar es decir no solo del currículo sino en los centros educativos no puede haber eh, que sea que lo va a cojar en un momento eh, se imparte eh, ciencia <risa> y luego en religión, aunque sea fuera del currículum. Y B, denunciar y derogar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos, en el mismo sentido, con otras confesiones religiosas en 1992, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de este mandato. Claro, al ser una propuesta no de ley, es una instancia al gobierno. Por supuesto, el gobierno de Rajoy no hizo caso. El problema es que el siguiente gobierno progresista... Que bueno, el grupo lo se logró mayoría porque el grupo parlamentario socialista dio su voto a favor. Todo, pero bueno, fue. Y se logró una mayoría de, de, de grupos parlamentarios, excepto pues, el, el PP y no sé si estaba ya. Bueno. Eh, y bueno, con esto, luego cuando hemos dicho de, ahora es, ya es la hora, pues eh, ni se denuncian los acuerdos con la Santa Sede, se está negociando con la Iglesia, que es lo que podrían. Más o menos adecuar, pero, pero manteniendo lo fundamental. Y desde luego, pues, eh, las distintas leyes educativas, la LOCSE, eh, la LODE dio carta de naturaleza legal a las subvenciones, la LOCSE en el currículo mantiene la religión dentro de la escuela, eh, de obligado ofrecimiento, de, de, de libre eh, opción para los alumnos, pero ya se sabe eh, las presiones por donde pueden ir, en unos sitios y en otros en la loce del PP, Diana, de pues aún más le dieron más cancha al lugar de la religión en la escuela y, y bueno eh, la Lonloe, la loe primero de, bueno de Gabilondo, eh, es más le dio el título ya en el en el prólogo de que el servicio público de la educación puede darse tanto ...por las instituciones estatales como por las privadas... ...con lo cual, bueno, pues si un servicio público... ...hay parte que, que lo puede hacer lo privado... ...pues ya estar abriendo la espita para que efectivamente... ...el carácter propio, el ideario propio... ...las condiciones, la segregación económica... ...en la selección de alumnado, esté ahí... ...y tengamos un sistema educativo que hay que decir... ...desigual que potencia las desigualdades sociales. Eh, bueno, eh, vamos un poquitín. Eh, en, en el caso de Europa Laica, hemos llevado prácticamente la coordinación de estas campañas hasta hace dos años, en las que, bueno, yo estuve en, en varios años eh, haciéndome cargo del tema de educación, que fue también cuando dio esto de la propuesta no de ley, después lo retomó de nuevo eh, Paco Delgado, que fue presidente muchos años de Europa Laica y siempre está, ha estado muy vinculado al tema de la educación, bueno, pues esperando que eh, se retome por parte ya de... de ya somos, somos jubilados, hemos dado muchas batallas en la enseñanza, pero son momentos de que pasemos el testigo y que nueva fuerza, gente que esté implicada directamente, lo haga. Y en este caso, pues quedó responsabilizado del sindicato Estés, que desde, los, desde el principio estuvieron en estas campañas en que haría la coordinación. Esperamos, como vino la pandemia, etcétera, esperamos que en un momento electoral esta campaña se retome, porque es importante seguir, aunque nunca es el momento, nosotros diremos que siempre es el momento de hacer efectivos y garantizar derechos democráticos tan fundamentales como la libertad de conciencia y, y la educación igual para todos. Y por tanto hay que presentarlos a todas las candidaturas, municipales, eh, eh, autonómicas y en las generales. Eh, y pasa, si quieres, a la pantalla 3. Mm, la excepción francesa, que aunque hemos dicho que también tienen problemas, bueno, eh, ha sido el, el país que más ha avanzado en, esta, en este terreno. Y hace unos años, pues. Eh, el, del propio gobierno, se hizo una carta de la laicidad para que estuviera presente en todos los colegios, en todos los centros educativos y de alguna manera pues sirvió luego, bueno esto es la propuesta no de ley, eh, he dicho ya, la hemos leído, pues sería pasar a, a pantalla 3 en la carta de Francia que aquí se tradujo, porque bueno nos servía de ejemplo, eh, Por qué no aspirar a la a la formulación mejor del derecho de la laicidad escolar. Y era una carta en la que se dirigía también a profesores y, y a padres. Sabéis que con esto también se creó también un gran problema, con el problema de, de los símbolos, de, de lo novelo En Francia, eh, bueno, yo creo que no es el, el tema hoy... Ah, <coughs> Perdona, ah, Fermín, ah, no veo no veo bueno, numerado con tres bueno veo la bueno, pues carta escolar bueno pon en la que están en PDF que es la carta la carta no me has puesto a <ríe> uno tuyo a, a Mandela la carta por, de la laicidad escolar está ¿Eh? en PDF vale Es sí, esta, bueno, está vale, es igual hay una que está y esta se hizo así más un eh, formato más y en la que, bueno, un poco con la referencia de la Carta de la Decidad Francesa, se empieza por el Estado. El Estado español no tiene religión, luego sabemos que sí que, que hay que considerar, si dice que hay que considerar las creencias, bueno, lo, el principio democrático de igualdad de derechos es que no se tienen en cuenta las creencias particulares, pero bueno. Y que los centros de enseñanza se regirán por la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, Aquí hay que decir que una de las trampas de la Constitución del 78, aparte de eso de la consideración de las creencias, en el artículo 27, cuando habla del derecho a la educación, pues es cuando también dice el derecho de los padres a que sus hijos sean educados en los valores sus propios valores morales. No dice que tenga que ser en el marco escolar, pero se va del suyo porque está en el artículo que se refiere a la enseñanza. Y además dice que eh, tienen derecho las entidades privadas y que además los poderes públicos pueden, deben ayudar a aquellos centros privados que se atengan a los criterios o bueno, eh, que, a, a las exigencias. Eh, pero hay un, algo que no se suele hacer hincapié. En el artículo 10 de la Constitución se dice que todo lo que viene después, que bueno son derechos declarativos, sabéis que los derechos declarativos no tienen... Capacidad efectiva en los tribunales, pues son solamente declarativos, a no ser que haya luego leyes que los concreten y obligan y los delimiten. Bueno, pues se dice que será de acuerdo a los... interpretarse de acuerdo a los tratados suscritos por España a nivel internacional. Y yo me enteré tarde. Pues alguien que dijo, no, no, esto lo hizo mucho hincapié los sectores franquistas para que eh, decir que... La interpretación del derecho a la educación se atiene también a los acuerdos y a los tratados con la Santa Sede, con el Vaticano. Eh, bueno, pues que todo el alumnado tiene derecho a una educación cívica, la libertad de conciencia, que la educación ha de ser integral, el desarrollo de la propia eh, personalidad y capacidad crítica, por tanto fuera el adoctrinamiento, eh, que, no es, que cada quien es libre de creer o no creer y se respeta las convicciones de cualquier tipo pero que eso no es el lugar para, para implantarse para lo común, en el espacio común de la escuela, que ahí, como hemos dicho, que evitar cualquier discriminación, que no tiene cabida en los centros escolares proselitismo, liturgias o ideologías, ya sabemos que hasta se hacen procesiones de Semana Santa en algunos centros, incluso públicos, y que, por tanto, eh, que, bueno, que la, los alumnos pueden expresar su opinión religiosa, ideológica, pero que no sea de una forma eh, ostensible, ni menos para hacer proselitismo o propaganda en el marco escolar. Eh, bueno, yo creo que no hace falta, yo quiero terminar con que eh, de nuevo eh, en los programas que vamos, a, que Europa Laica va a presentar, por ejemplo, ya he hecho también la carta de reivindicaciones laicas de cara a las municipales, pues se recoge también eh, bueno, está ahí, pero es muy sencillo y es que también en las guarderías, en, la, en los colegios, en los centros de educación infantil, pues que no haya ado adoctrinamiento, que además se lo está viendo que efectivamente no haya símbolos en los colegios de tipo eh, ideológico, religioso, y que incluso también en, en los centros de mayores, eh, y que también son municipales, en, en, la mayoría, bueno, en casi todos los casos, pues que se respete que no tiene por qué haber símbolos de tipo, eh, bueno, sectario, de una parte, ideológica, etc. Y yo terminaría con, porque hay que, me parece que es importante eh, ir al diálogo, que cuando hablamos de responsabilidad del Estado, eh, supone que el Estado funda sobre una serie de derechos pensando en que hay pues, un proyecto común de ciudadanía y que precisamente por eso, por ese, ese proyecto común que es su responsabilidad de sus instituciones no puede ser invadido por lo particular y lo privado y que no puede haber por tanto adoctrinamiento sectario eh, o segregación ideológico ni, bueno, pues, ni tampoco comunitarista claro, cuando está la iglesia católica tan metida pues es normal que eh, musulmanes digan que ellos también quieren enseñar el Islam a sus alumnos y bueno eh, se puede ir ampliando porque ya no sé si han pedido hasta siete confesiones religiosas tener profesorado propio dentro de los centros educativos y que eh, la escuela que estamos definiendo como institución de los de los poderes públicos es una escuela republicana de fondo, carácter y de origen, porque defiende la red pública y un elemento de esa red pública, como he dicho la salud, es la educación de los ciudadanos, precisamente para que puedan ejercer como ciudadanos sus derechos y contribuir eh, al bien común. Y que, en ese sentido, no lo digo yo, eh, solo. <risa> eh, gente, bueno, juristas como Pérez Rollo, eh, catedrático, dice aquí… En la transición no hubo un proceso constituyente, se aceptaron toda una serie de hipotecas del régimen anterior y está pendiente un proceso constituyente en el que efectivamente se hagan ley, y no simplemente derechos declarativos, leyes que garanticen el conjunto de derechos democráticos, y en concreto el de la laicidad del Estado y la laicidad de la, del sistema eh, educativo. En ese sentido, yo creo que Europa laica, que, bueno, sí, debe seguir en esta pelea, y, bueno, no estamos solos, pero a veces sí nos parece que estamos muy solos, porque eh, para la exigencia de la propuesta no de ley, no sé si había 50 colectivos, sindicatos que lo, lo apoyaron, partidos políticos, pero luego, en realidad, se, se, se olvida, nunca está la, a, al orden del día. Y en ese sentido, pues el movimiento laico tiene que se formar parte fundamental del movimiento republicano en este país. Es decir, de recuperar un marco en el que efectivamente no haya privilegios, no haya eh, discriminaciones, no haya, y que, y que los derechos que se reconocen universales sean efectivos. Vuelvo a insistir, no basta con decir que los tenemos, que tenemos razones. Tienen que ser reconocidos y garantizados mediante leyes concretas. Y por mi parte, bueno, eh, ya digo que sí, es un tema muy largo, pero, pero bueno, vamos a, a oír las intervenciones de los compañeros y compañeras. Muy bien, Fermín, muchas gracias. Pues nada, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta o alguna matización o cualquier cosa. Pues eh, tenéis abajo en la barra, eh, en reacciones, pues la de levantar la mano para que no sea muy caótico esto. Bien, ahí vemos a Antonio Gómez Movellán. Pues Antonio, cuando quieras. Pues, bueno, pues nada, muchas gracias Fermín por la intervención que has tenido. Eh, vamos a ver, yo lo que quería preguntarte es lo siguiente. Eh, Situamos un servicio público, digamos universalizado en muchos países de Europa, como el servicio sanitario. Eh, la, todo tipo de clases sociales lo defienden. En el caso de España defiende el servicio público, los propios trabajadores salen a defenderlo y tal. ¿Qué ocurre en la educación? En la educación es diferente. Hay una clase media, o clase media que, eh, que defiende vamos a decir, que defiende el centro privado en base a la libertad educativa, que llaman ellos, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que es un tema en realidad de segregación social. Lo vemos más claro en la universidad, porque en la universidad española mmm, privada apenas estudia de todos los alumnos universitarios, apenas tienen el 10-15%, no llegan al 15%, 10-13%. Y sin embargo, en los másteres, ¿Eh? Es, una, es una cifra impresionante, está llegando ya al 40%, 42%, más del 40% ya. Tienen los másteres, los másteres tal. ¿Esto por qué es? Claro, y, y quiero decir que en el caso de la universidad privada son, la, son la, las más prestigiosas, son las, la, las religiosas, ¿no? o sea, los másteres de los jesuitas, los másteres del opus. Bien, claro, mmm, este es el fondo del tema, o sea, en algunos países por su historia, se ha podido luchar, digamos, se ha podido eh, eh, en el siglo XX, al principio, eh, llegar a un acuerdo social en que la escuela eh, de, podía ser un elemento, como tú dices, republicano o de emancipación conjunta de la sociedad, y por sí. lo tanto los sistemas son únicos, o sea, son públicos y únicos, básicamente. En Francia está últimamente muy deteriorado esto, ¿no? Pero, yo lo que te digo es, eh, y todo esto además se refleja en el sistema político, porque al final los partidos políticos no quieren oír hablar de poner trabas a la concertada ni nada. Cuando llega el ministro o ministra al, al, al, al gobierno de educación de turno, lo primero que dice, lo primero que dice porque la ley de turno podía tener una interpretación, lo primero que dice «vamos a tranquilizar a los concertados», eso es lo primero que dice. Entonces, llámese CELA, llámese Pilar Alegría, llámese el quien quiera. Entonces, mmm, el tema yo, lo, yo veo que es más social. O si sea, Yo para mí habría que ir a cosas intermedias, no sé cómo decirte una ley marco, por ejemplo, que garantice la igualdad social en la educación o algo así. O sea, porque ahora mismo eh, no tienes, eh, sino todo lo contrario, tienes a un sector social que buscan la segregación, porque creen que además es lo óptimo para su familia. Y, tal. y este yo es el, el, primer, el problema principal que veo aquí, porque es que ni hablando con los de Izquierda Unida ni con los de Podemos no lo llegan a entender. Aquí en la transición hubo un momento que la reivindicación era escuela única, pública y laica. Era así, era así, se luchaba por la escuela unida. Los sindicatos, es más, los sindicatos... Que, que no existían cuando se formaron y lo sabe bien Fermín que fue fundador de la UGT eh, era esa eh, los cuadernillos que sacaban era esa la única consigna que había pero esto ya cambió, entonces el problema es cómo nos podemos adaptar y, y cuando digo esto nos podemos, digo los sindicatos los, los partidos de la izquierda o incluso partidos que busquen una regeneración política a nivel de, de de, de, de, de España, etcétera, ¿cómo ves tú el asunto? O sea, ¿cómo pueden ser las brechas para mm, dar un cambio ahí? O sea, porque yo sinceramente lo veo muy difícil. Han sido años donde todos los gobiernos eh, han favorecido, es que han favorecido. O sea, ahora, se está, ahora mismo, mira, ahora está la ley universitaria y te digo sinceramente, la ley universitaria, solo voy a poner un caso, que es una vergüenza. O sea, la ley de universidad no prohíbe las becas a la enseñanza a la universidad privada. Es una vergüenza. Y, y se les ha dicho al Ministerio de Educación, os quiero que lo sepáis, porque se les ha dicho que, ¿cómo es que no meten esto? Una cosa tan elemental. Bueno, en definitiva es esto. ¿Cómo se puede? ¿Tú cómo ves el tema de, de que esta clase social, estos sectores sociales puedan re revertirse, no? Digamos. Mira, eh, Antonio, eh, yo creo que la cosa la, no es tan difícil de ver. Si tú una institución pública la deterioras de manera que eh, va cada vez más en precario y al lado se favorece, como se ha hecho, es que una privada que puede seleccionar eh, alumnos y además puede tener más recursos, de hecho. Porque, bueno, los concertados. Ya sabemos, además de la subvención estatal, cobran sus cuotas, etcétera Entonces, claro, si tú te pones en esa situación, pero eso es lo mismo que en la sanidad. Si tú la sanidad pública la deterioras, pues qué contentos están ahora que están creciendo los seguros privados. ¿eh? Pero un ejemplo, es decir, las clases sociales. Es que si tú, tú realmente haces una un sistema educativo público eh, de calidad con todas las garantías, Hemos puesto muchas veces el ejemplo de Finlandia. Bueno, pues vale poner el ejemplo de Finlandia. Le preguntaban a un ministro que era conservador, eh, rico y tal, ¿sus, sus, sus hijos a dónde iban, porque tienen un pequeño espacio de privada, que no lleva a la pública. ¿Por qué? Y dice, no, no, dice, porque me da garantía de que van a tener una formación eh, óptima. Y por tanto, no se plantea el problema, y eh, hay clases sociales en Finlandia, <risa> hay clases sociales, pero si tú tienes una... Un, una institución pública realmente de garantía y de, bueno, pues de, de calidad para el conjunto, no es necesario lo otro. La privado, lo privado, pues, si eso lo han hecho con todos los servicios públicos. Condición sine qua non para la privatización, para que es el deterioro de, de lo público. Lo público no sirve. Y, claro, eh, y además cristaliza, efectivamente, aquí cristaliza con un, con un sistema educativo fragmentado en tres en tres redes, pues, claro, cristaliza. Y claro, yo no le echo la culpa al padre, que dice, porque esa pelea siempre era muy formal con los indigados. yo Nosotros defendemos la pública, no sé, bueno, sí, y es que la no, no, la pública para defenderla hay que defenderla, que tenga la calidad, que, eh, y que, por tanto, un centro público en Usera o en Getafe, yo estuve 23 años de profesor en Getafe, decía, quiero que... Con, ya sé que hace falta más esfuerzo y más inversión y va a ser difícil superar los condicionamientos de bueno de, de origen pero el, el pero el, el objetivo es que un, un instituto un centro de Getafe o de Usera o de Orcasitas garantice la misma formación que uno que está en, en el barrio de Salamanca y ese es, ese es el reto de, democrático lo demás pero vuelvo a insistir eh, no es posible, claro es posible, claro si vas privatizando, si va fragmentando la sociedad y, y los derechos están troceados y no son iguales pues efectivamente es muy difícil, pero ¿no cabe otra política? Claro que cabe otra política, claro que cabe otra política y yo creo que bueno, a mí me hace gracia cuando ahora dicen en la sanidad, esto no es político es no, la señora Ayuso o el otro y el gobierno actual y los anteriores han hecho una política educativa, no es posible otra sí. pero eh, vuelvo a insistir, es las políticas actuales están incrustadas en un marco internacional, que todos lo sabemos, de un ataque a aquello que se fue conquistando, de derechos eh, sociales, públicos, democráticos, y hay una regresión, y en eso hay que inscribir la propia política educativa en nuestro país. Y vuelvo a decir, es escandaloso, es escandaloso que al menos no se hubiera quitado el privilegio eh, de la injerencia de la, de la Iglesia en de la, de la enseñanza ya digo a todos los niveles, se está conculcando un derecho fundamental. ¿Y qué me dices? Eh, no sé, eh, ¿a qué hay que adaptarse? ¿Adaptarse a que no tiene remedio? Claro que tiene remedio. Por eso estamos diciendo, eh, miren ustedes, los derechos fundamentales no basta con proclamarlos declarativamente en la Constitución. Hay que dotarla de los instrumentos, que son las instituciones físicas, y las leyes que dicen que esa va a ser igual para todos y es así, y es laica en todas partes. Porque es un derecho universal. Yo es que no, no veo otra posibilidad. es quiere decir que no es posible otra política. No la acepto, no acepto. Hay un, una pequeña intervención en el chat que dice la mayoría de los centros de titularidad pública se incentiva con diferentes presiones la asistencia a religión, a religión y en las privadas concertadas católicas es casi obligatorio en la práctica. Bueno, es un comentario, pero a lo mejor... Como has estado tiempo en la educación secundaria, pues a lo mejor puedes comentar el tipo de trampas que efectivamente utiliza la Iglesia, la derecha, etcétera, para, para este adoctrinamiento que tanto denuncian. O sea, precisamente los que más adoctrinan denuncian cuando cuestionas ese adoctrinamiento. Curioso, pero bueno. También, también cuando, cuando Franco ganó la guerra acusaba de rebelión a los que habían defendido la legalidad, pero es que así, así razonan, entre comillas. ¿Quieres comentar algo, Fermín, de tu experiencia? Ah, bueno, ah, yo sí, no, que, te Estaba que, interpelando aquí. Que, que no, si quería, palabra. Si, si no, querías comentar ah. algo. No, no veo palabra pedida. Si quiere ah, Victorino, ah, ah. sí, si quiere Victorino no. intervenir, que es quien. Vamos a ver. Eh... Es que conculcan hasta los propios reglamentos. Logueves. En principio, en principio los, los, los colegios concertados no pueden hacer selección económica ideológica de, de los alumnos. Precisamente es uno de los requisitos para, para el concierto. Pero bueno, nadie se lo fija y ellos... Eh, bueno, pues eh, eh, eh, tenemos casos que han dicho, pues en un colegio de monjitas, que ha pues no sé, por proximidad o lo que sea, una niña musulmana y ha dicho que no, que ahí, eh, eh, eh, ahí el, el ideario y que el mero hecho de ir a ese colegio supone aceptar el ideario eh, o carácter propio de, del centro. Y en, la propia, y en la propia pública, pues muchos directores, eh, bueno, ponen, nosotros hemos exigido... Eh, bueno, aparte de decir, bueno, incluso en estas circunstancias a los padres tener la responsabilidad de no apuntarlos a religión, que, que muchas veces por la comodidad, por no sé qué historias, eh, que si las excursiones que hacen los, los catequistas, etcétera, para atraer alumnos, o porque no se da una solución seria a, a los que no… Pero es que ya les dan desde el principio el, el, el, en la solicitud el, el que pongan si van a o no a religión. Cuando debería ser al revés, que en, todo caso, que en todo caso, tal como está hoy, tal como está hoy la ley, estoy en contra. Pero serían los padres que pidieran positivamente: quiero que a mi hijo vaya a clase de religión. Pero ya hacen, y por tanto están de alguna manera adscribiendo eh, desde el principio, bueno, pues, eh, guiando, guiando las propias opciones. Y luego, pues sinceramente, cuando han puesto religión incluso <risa> dentro de las optativas de, de bachillerato, pues era muy fácil para los chavales, se les llenaron para porque decir, bueno, si no es, es una María, como se suele decir, no hay exigencia, el cura nos asegura el sobresaliente a todos, el cura o el catequista me da igual. Eh, bueno, pues son maneras de, de, sí, de, de coaccionar y de alguna manera de guiar las opciones. Bueno, más Victorino, dice Santo Tomás de Aquino, premia muchas actividades. Irene, si no apuntas al niño a Religión, no entra al centro concertado. Es ilegal incluso. <ríe> es ilegal incluso, ¿de acuerdo? Porque eh, uno de los principios es que no pueden segregar. Pero segregan, claro. Si es que estamos diciendo eh, leyes que luego, eh, bueno, está el problema de incluso la, la separación de de niños y niñas, ¿eh? por sexo en colegios de locus. Bueno, pues el Constitucional ha dado la razón. Ahora, también, las, también siempre las administraciones públicas tienen un ámbito. En, en Navarra acaban de decir que no les dan la, la subvención a los que sigan segregando por sexo en, en, en los colegios. Bueno, el problema es, ya vimos el otro día, eh, que si las autoridades en las festividades religiosas, que si, bueno, pues... Hay, hay, hay, una cobardía y vuelvo a insistir, hay el, el peligro tremendo es que se está normalizando lo que es profundamente antidemocrático y así no se construye una sociedad democrática. Y hay cada quien lo va a exigir y cuando hemos ido a hablar con responsables del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, hemos dicho bueno, no, de verdad no entendéis que el problema de la laicidad no es una cuestión, eh, no, una, algo que se puede sino que es un tema fundamental de, de democracia, ¿no? Y, y te dicen, estoy de acuerdo contigo. <ríe> Todo lo que reivindicáis, estoy de acuerdo pero no toca. Bueno, no veo ninguna mano levantada. Yo creo que ha sido bastante clara toda la charla, lo que has querido decir. Y no sé, no, no sé si alguien quiere aquí, Javier planes pues Javier. Adelante. Espera, que te tiene que dar el sonido eh, vale, ahora. Sí, que no lo encontraba porque no lo gasto casi nunca. La verdad es que han comentado de que el problema más gordo que tenemos es que esa clase media, esa sociedad, realmente quiere esa educación concertada por el nivel que tiene. O sea, hay, vamos a ver, ese es el problema. Entonces, pedirles a los políticos que vayan en contra de lo que quiere una mayoría, son pedir peras al olmo. No se pueden pedir, dicen, sí, eh, eh, eh, si hubiera voluntad política se podrían hacer leyes, se podrían hacer cosas. Pero vamos a ver, en el fondo no sería democrático. Tenemos la mayoría que tenemos. Entonces, no, el problema no es político. Pero dirío, evidentemente se puede, hay que hacer cosas. Pero para mí en este momento, eh, es, para cambiar es, esa, esa, esa sociedad o ese, esa clase media, una de, las, una de las armas que podríamos tener es precisamente hacer evidente cada vez más esas denuncias de esas situaciones, de que no te dejan poner el niño en el colegio, de que te piden dinero cuando tienes que ser gratis. Todas esas cosas se tenía que aprovechar, cada una de ellas, para hacer publicidad y hacer campaña para hacer evidente un problema gordo. Y entonces, ese tipo de y, de... y denuncias, y denuncias a los centros, a los directores que no cumplen con las normas. Denunciar, denunciar y denunciar. Porque es lo, es lo que hace a la derecha cuando a la izquierda quiere hacer algo, denunciar. Y eso es muy llamativo, porque todo lo demás es normalizar. Y cuando tú estás denunciando, estás diciendo, eso es injusto, no está cumpliendo la ley. Y eso además lo tenemos que hacer también en el comportamiento que tenemos con la familia, y con los amigos y con todo. Tenemos que hablar y decirlo. No podemos estar callados ni hacer como que no pasa nada. Y cuando alguien de los amigos y de la familia está llevando a un colegio concertado, a un colegio religioso, dice, pues mira, tú estás participando en eso, no me vengas con historias. Y ahí tenemos que incidir y, y, y plantar cara. Nada más. Bueno. A ver, eh, un Estado democrático <ríe> tiene que regirse por unos principios, porque efectivamente eh, una mayoría social eh, no hace bueno un Estado, unas leyes y unos comportamientos. Un apoyo mayoritario a Hitler no, no, no, no, no hizo democrático su Estado, ni ni los referéndum del 99% de Franco. Es decir, que eh, eso, esa traslación de que tiene que ser el estado del reflejo eh, social, eh, eso es muy discutible desde un punto de vista democrático. Porque además eh, vuelvo a existir los derechos, y cuando hay una declaración universal de derechos, es fruto. Es fruto, de, no ha sido un invento de unos iluminados de un momento, ¿no? ha sido fruto de toda una trayectoria histórica en la que se han ido con las reivindicaciones que han sido mayoritarias y por eso se pueden llegar a, a decir que son universales y que obligan a todos los estados. Entonces, yo creo que eso es importante. Segundo, yo creo que evidentemente no es verdad, no es verdad que la privada y que eh, tuviera más calidad, por ejemplo, cuando empieza con la transición y todos los movimientos de renovación pedagógica, fueron fundamentalmente en la escuela pública. Y tenían más prestigio los, los colegios públicos y los institutos públicos que la propia concertada que venía también con una remora de muy tradicional, etc. Entonces, eh, no es verdad. Lo que pasa es que cuando tú vas deteriorando y cuando… Bueno, pues eh, claro, se entiende que un padre… Porque claro, efectivamente, es segregación social. Quiero que mi niño, porque a veces lo dicen algunos, se roce y esté con un sector social que le permita... Bueno, pues somos distintos y no con, ¿eh? por ejemplo, el, el problema de, de la inmigración. ¿Cómo se puede conseguir...? Y eso se consiente por las, por las administraciones públicas. Porque no se denuncia. Que el 80% cargue sobre... Lo... Y no el porcentaje que deberían admitir, simplemente que lo denuncien, pública. que lo denuncien. Sí, pero... Eh, si es que hay leyes hay leyes que permiten cuando dicen la interpretación de los jueces esto, es que hay leyes que permiten eso, es decir eh, está permitido pues, pues que los jueces el propio y que esas leyes si no cumplen esa función, se cambien pues claro, <risa> ya lo pasa que estoy diciendo, estoy diciendo por lo pronto, yo lo siento pero dinero público no puede ir a la privada en eso, mira, son buenos los norteamericanos cuando siempre se preguntan mis impuestos a dónde van yo puedo estar de acuerdo, menos de acuerdo, como si van a, a la defensa, sanidad, medio ambiente, etcétera, pero es público. Ahora, lo que yo no puedo aceptar es que mi dinero esté pagando a catequistas eh, ideológicos de una confesión, yo que no lo soy de ninguna de ellas. No puedo estar de acuerdo que mi dinero vaya a sostener eh, al clero. Estoy diciendo, pero tampoco otra, o, o, otras historias, ¿no? Entonces. Eh, eh, es que, claro, eh, y, y eso está permitido. Y eso está permitido, está permitido en la ley. Bueno, es decir, en la misma Constitución, dice en el artículo 27 de la enseñanza que hay la libertad de enseñanza, que era una reivindicación del siglo XIX, que era la libertad de cátedra, defendieron Salmerón, Primargal, etcétera, frente al control ideológico que había en lo público por parte de la Iglesia. Y ahora le han dado la vuelta. Ahora, la libertad de enseñanza es libertad de centro y que elección de los padres de a dónde llevo. Pero claro, y el problema es que si tú pones ya unas redes de desiguales, pues vuelvo a insistir, estás potenciando, estás jugando a que no hay un proyecto común de ciudadanía. Estás jugando a que hay un proyecto de segregación, de discriminación y de mayor desigualdad. Y bueno, por eso digo que la pelea es justa. No acomodándonos a, a quienes juegan a eso. Porque. Puedo insistir, está habiendo un retroceso y una regresión. Una regresión en este terreno y no solamente en este país. Eso no lo estamos viendo. ¿eh? Decimos, hombre, algunos no, derechos democráticos... Es que los medios que ponen de un lado no son equivalentes a los que ponen en el otro. Entonces el retroceso bueno, solo tiene una dirección. Claro, claro. Bueno, pero ahí viene también la responsabilidad personal y colectiva. Ahí, hay y ahí voy, viene la, una a la organización... Personal, a la personal... Y, pero bueno, bueno, también una organización como Europa Laica, como tantas otras, que dice, esto es una batalla no de una persona y solamente en conciencia. es una Necesitamos un marco jurídico. Por eso hay que juntarse. Por eso hay que juntarse, hay que, un... juntarse que organizarse. Bueno, compañeros, hay otra palabra pedida por Miguel Ángel. Hola. Hola. Sí, ¿Se, ¿se me oye? Perfectamente. Bien, Fermín, muchas gracias, no solo por la exposición de hoy, sino por todo tu trabajo en este en este ámbito. Te quería preguntar tres cosas, o bueno, preguntar o comentar. La primera es, viendo, a la, yendo a muy a la base de los derechos del niño, el tema de, a mí, que la familia pueda adoctrinar personalmente a sus, a sus hijos me parece normal. No vamos a entrar en una sociedad espartana. Entonces, el tema está... En otras cosas como, por ejemplo, el bautismo y sobre todo la circuncisión. El bautismo al final no deja huella. La circuncisión sí es un, un, una, un condicionante que además deja huella física para, para el sujeto. En Francia lo, intenta, lo han denunciado algunas veces, siempre han perdido porque al final caían en el tema del antisemitismo. Sin embargo, yo creo que nosotros eso no lo hemos denunciado nunca, pero bueno, es un tema puntual, no tiene mucho otro tema sería que, a ver si alguien me puede aclarar un poco qué es el famoso tema de la libertad de cátedra, que el otro día Javier Sadaba también lo aludió y no le pregunté, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos defender la libertad de cátedra y, el no, y no caer en el no adoctrinamiento? O el adoctrinamiento, perdón. Y lo tercero, y así tiene mucho más que ver con lo que hemos estado hablando hoy. El otro día me encontré, y bueno, tuvimos un comentario y yo no lo supe responder bien. En los pactos los pactos internacional del derecho económico y social de 66, que sí son de obligado cumplimiento, porque así lo, lo, la, la declaración son principios y demás, pero los pactos sí son de obligado cumplimiento, en el artículo 13.3 dice que, los Estados deben de, se comprometen a respetar la libertad de los padres. Ya sé que Fermín muy bien, dice muy bien que aquí hay que defender los derechos de los niños, no los derechos de los padres, pero aquí lo dice así. En el derecho, la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por la autoridad pública. Si sí, es cierto que siempre que sean que la, con las normas mínimas que el Estado las prescriba. Como anteriormente está diciendo que la enseñanza privada debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, la secundaria debe, eh, debe ser progresiva en mente gratuita, incluso la superior implantación progresiva de enseñanza gratuita. Yo aquí en esto, en to, en esto veo claramente las concertadas. O sea, en primer lugar, la defensa de las, de las privadas, eh, la defensa, no, la, la obligación de las privadas. Y en segundo lugar, la, la concertada, porque si, ya ves, si es obligatoria y, y debe ser gratuita. Y en tercer lugar, la misma universidad, pues las becas que antes aludía a Antonio, pues lo mismo. La, si tiene, progresivamente debe ser gratuita y hay universidades privadas, pues vienen también las becas, entonces, y demás. Gracias. Vamos un poquito por partes. <ríe> Son temas peleados. Y. Hace poco, eh, no sé qué torero, eh, empezó a torear una vaquilla con un niño de dos años en su hombro y, y bueno, pues lo recriminaron. Y dijo: Con mi hijo hago lo que quiero. No. En un estado, los niños son sujetos de derecho. Curioso, eh, esta gente que se preocupa tanto del, del nacimiento porque no ha nacido, del derecho del feto, sin embargo, le niegan todo derecho en el momento en que ha nace. Que nacido. Sí, sí. Ah. Y en ese sentido, eh, un padre, ya, ya digo que no nos vamos a meter, y es normal, eh, tienen la primera responsabilidad porque van a ser los primeros transmisores de, teóricamente, una cultura que nosotros decimos. Bueno, pues que al niño no se le debe adoctrinar tampoco en la familia en el sentido de dándole instrumentos, porque eso también lo dicen los tratados, de acuerdo a su desarrollo de capacidades y facultades. Entonces, un niño, bueno, primero con una cosa física como bautizarlo, o sea, inscribirlo en una iglesia cuando bueno, no es que no tenga ni ni uso de razón, es que es un bebé en general, ¿no? O la circun, eh, circuncisión bueno, a mí me parece realmente una atentado. ¿eh? Es decir, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, hay tradiciones culturales que como vienen... ¿eh? Bueno, pero a ver, eh, parece que en todas las culturas eh, se ha dado el, el bueno, la antropofagia, ¿no? el canibalismo. Eh, ha habido leyes eh, drásticas, la ley del talión. Eh, bueno, el tema, por ejemplo, de la violencia de las mujeres. Bueno, pero hay también un progreso de la humanidad que a veces son pequeñas partes de esa humanidad, pero que van entrando de manera que se, bueno, vayan entrando en, la, en una cultura general compartida. Y en ese sentido, pues yo lo siento, bueno, que digan que es antisemitismo, que es anti no sé qué, no, a mí me parece una barbaridad. Igual que si alguien le dice, yo a mi niño de, tre de tres años ya le he dado el carné del PC, pues parecería una barbaridad. A lo mejor si eres de la ley del Real Madrid, como es un tema eh, lúdico, pero me parece escribirlo a escribirlo orgánicamente aún un... me parece una barbarie Y lo siguiente, que decías, era Libertad de cátedra, creo que, ¿no? La... Ah, lo de la libertad de cátedra. Sí. A ver, es que las cosas cambian de significado y son manipuladas y se pervierten Claro, la libertad de cátedra, ya insisto, fue una, una reivindicación de los sectores más progresistas, liberales, en el siglo XIX. Eh, bueno, pues que es que había obligación, eh, bueno, pues en la misma Constitución del 12, eh, de, 1900, eh, de 1812, decía que la única religión eh, del Estado era la católica y ninguna otra estaba permitida, y que además eh, la enseñanza tenía que ser obligatoria a la religión. Y por tanto había un control, y bueno, al menos en la universidad, que bueno, pues era ya para personas adultas, etc., eh, pues bueno, pues si algunos dijeron, ¿cómo yo tengo que tener la obligación de de impartir eh, lecciones de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. ¿no? Y entonces fue el movimiento por la libertad de cátedra. Y de ahí o se ha la, la institución libre de enseñanza. Fueron las mismas gente que defendió, diciendo, al menos... ¿eh? Y se apoyaron en la posibilidad de que instituciones privadas podían juntar eh, eh, centros, centros de, de, de enseñanza. Que en principio la institución libre de enseñanza, eh, su objetivo era la universidad. Luego, eh, en realidad, tuvo un desarrollo... Eh, más en la enseñanza secundaria. Y, y en ese sentido, vamos, no sé, yo creo que luego le han dado la vuelta y han dicho libertad de, de, de, de enseñanza es eh, poder elegir dentro de un, la ley de la oferta y la demanda, aquí, y de acuerdo a las condiciones. Ahora, libertad de cátedra hoy, ¿cómo se entendería? Eh, no que el profesor... Eh, bueno, yo tengo mis condiciones eh, a lo largo de, del tiempo. Eh, por cierto, no fui fundador de la UGT. Fue uno de los primeros que impulsamos la organización, la recuperación, eh, la reconstrucción de la FED UGT. Bueno, como otros muchos, eh, ya sí, desde los primeros tiempos. Y, por cierto, luego peleándome siempre con los aparatos dirigentes. Eh, no el Tú lo que se dice es que el profesor tiene que tener un margen para, pero, pero el programa, el currículum, bien establecido a nivel estatal. El sistema educativo dice cuáles son los contenidos, que eh, se supone que son científicos, comunes, humanísticos, etcétera, ¿no? Eh, en valores, también se educan en valores, que serían los derechos reconocidos democráticos de todos, y a eso se tiene que sujetar eh, el profesor. Lo pasa que dice, oye, pedagógicamente, en su forma de, de bueno, tiene un espacio amplio en lo personal, pero no, es, no le da, eh, como se decía, eh, derecho de pernada ideológica al profesor. Y en ese sentido es importante. Yo, por ejemplo, como profesor de filosofía, pues he tratado de decir, bueno, esto han sido el pensamiento, las corrientes, tal, el avance, los, las discusiones, las cuestiones, hasta aquí hemos llegado. Intentas que ellos razonen y que puedan pero no he pretendido eh, adoctrinarlo. ¿no? Y eso, por ejemplo, es importante tener cuidado, porque se da, por supuesto, que si es adoctrinamiento en la cultura dominante vigente, está muy bien. Pero si se disiente, eh, ah, entonces es adoctrinamiento. Bueno, pues, todo tiene una regulación y una flexibilidad. ¿no? De reconocerle al profesor la capacidad que debe tener, porque se le ha exigido una carrera oficial con unas materias oficiales, y, y el programa, la programación, todavía, todavía eh, corresponde al Estado. ¿eh? Establecer, que luego vienen todas esas discusiones, sobre el currículo de cada materia, etcétera. Todavía es competencia del Estado. Muy bien. Eh, Javier, no sé si has vuelto a, a, a alzar la mano, o es que no estaba bajada, efectivamente. Bueno, pues entonces, eh, ya vamos terminando si no hay ninguna intervención más y, y, y nada, quedamos emplazados los que queráis eh, asistir eh, al 7 de febrero, al martes que viene alternativas laicas a los ritos de paso que impartirá, que impartirá Fernando Arias ¿Mm? os anuncio ya que también en febrero y a la siguiente semana, el 14 comienza un ciclo que se anunciará de charlas laicistas, entonces será el, el una vez al, al mes, 14 de febrero, 14 de marzo, 11 de abril y 9 de mayo. La primera será el papel de la religión en las constituciones españolas, a cargo de Luis Villameriel. Y bueno, como se anunciará, pues ya no, ya no detallo más. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto. Hasta pronto.